Continuamos con la cobertura de la rueda de prensa de Premio GI 2020 y nos encontramos con uno de los grandes de República Dominicana, Mozart para bienvenido. Contentísimo, contentísimo de estar aquí en, en este evento, de verdad, un evento de prestigio y le doy la gracia a los Premios GI por tomarme en cuenta todos los años. Se respira felicidad, se respira estabilidad, ¿cómo te sientes, cómo te ha entrado este 2020? No, súper bien, ya 2020 es eh, nueva música, nueva etapa nuevos colores o sea un año demasiado bacano próspero y futurístico ya el anillo ¿cuándo tenemos fecha de boda eh, cuando tenga la fecha no no no no no no nosotros tenemos la fecha pero cuando esté más cerca será en el que... país será fuera del país cuando te más cerca lo digo, por eso es lo mismo que la fecha. <risa> Hermano, ¿por qué a, la vez, a veces la gente se enfoca en controversia y no en, en, en resaltar cosas sociales que has hecho, como las, la cosa de, de Baby Roti también? No, que si la gente se enfoque en eso, a mí no me importa, el que tiene que estar enfocado soy yo. Si yo me enfoco en ayudar personas y la gente está desubicada, a mí no me importa. Yo sigo ayudando, sigo normal, ¿entiendes? Normal, en, haciendo música, tranquilo. Entrando en el plano musical, el tema lento, 5 millones de reproducciones en más o menos dos semanas. ¿Cómo te sientes con el apoyo que ha dado el público dominicano y toda Latinoamérica? Imagínate, súper contento y agradecido. Y eso que es eh, eh, un, eh una canción que a los views son... ¿Cómo que se dice esta palabra? Orgánico. Orgánico, que yo lo publiqué ayer sí, o antes sí, de ayer. Eh, no, no de que engañando a la gente, y que tengo que decir yo cuántos millones de views son views orgánicos, la gente lo sabe porque es más, yo creo que debería tener más, ¿me entiendes? Porque <risa> no, ahí Tiny, Kazú, Champol, La Para, pero así es que hay que trabajar, con la realidad, orgánicamente, normal. Finalmente, la suspensión de las elecciones el domingo, ¿qué te opinión te merece todo eso? ¿Qué te digo de eso? Es eh, algo que estuvo mal, pero me dicen que están investigando quién es, porque nadie sabe qué fue lo que pasó bien. Sabe que de un partido dicen que fueron estos, de otro partido dicen que fueron estos. Pero es algo demasiado mal y, y crítico eh, para República Dominicana. Creo que es primera vez que pasa algo así, ¿me entiende? Pero vamos a esperar que se investigue a fondo para uno poder opinar, ¿me Finalmente, Proyectos 2020, Mozart. Muchas canciones, muchos featuring eh, con artistas de patio, artistas internacionales, canciones solo, yo también. Vengo con unos colores diferentes, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias, hermano.